¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Para los que todavía no me conocen y están aquí por primera vez, me presento así rápido. Soy Hanna de Corea del Sur, hago videos en español sobre la belleza, la cultura coreana y muchos otros temas, así que los invito a que se suscriban aquí en mi canal, dándole clic al botón de suscripción que está por aquí abajo, o por aquí. No quiero alargar mucho esta introducción y de una vez de frente quiero entrar al video porque sé que este tema les va a interesar muchísimo. Vamos a hacer algo muy divertido hoy, que es... Me voy a vestir como Blackpink. Voy a hacer un reto de recrear sus outfits de las chicas de Blackpink. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero a mí me gusta mucho el K-Pop porque bueno, es, es la música que he escuchado creciendo, pero no todos los grupos. No es que me gusten así muchos grupos, sino tengo contaditos. Tengo ahí algunos grupos que me gustan como BTS, me gusta TXT. Antes me gustaba también Infinite. No sé si conocen el grupo Infinite. <música> sincera no soy muy fan de grupos así de chicas pero Blackpink sí es uno de mis grupos favoritos entonces lo que voy a hacer es imitar sus outfits pero de ocasiones casuales no para escenarios sino para el día a día creo que también así sería más divertido y más útil para ustedes que se puedan dar unas ideas de cómo vestirse para el diario y este video es en colaboración junto a YesStyle. Todas las prendas que me voy a estar poniendo en este video son de la página de YesStyle. Si aún no conocen YesStyle, deberían conocerlo. Es una página donde puedes hacer así compras online. Desde prendas, accesorios, cosméticos, productos de belleza, productos para el hogar, etc. Un montón de cosas. Y lo que me encanta mucho es que también tienen marcas coreanas. Pueden conseguir productos de mismas marcas coreanas. En verdad se me hizo bastante fácil encontrarlas. Porque como les dije, tienen marcas coreanas, prendas de moda coreana. Entonces creo que por eso era mucho más fácil de conseguir todos los outfits por ahí. Algunos outfits que no he podido encontrar así igual exactamente. He tratado de conseguir lo más parecido o un estilo bastante similar. Todos los datos, los detalles de las prendas que voy a estar usando en este video. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Para que luego puedan chequearlo si les interesa adquirir estas prendas. O si quieren echarle un vistazo a la página de YesStyle. Les voy a dejar igual aquí abajo. Entonces ahora sí, ya que les he contado todo lo que se va a tratar este video. Ahora sí. De verdad, vamos a empezar con el primer outfit. Y aquí tengo todas las vendas que me llegaron de E-Style. Yes a ver, les voy a estar mostrando unos detallitos por aquí. dejó sin palabras. En verdad yo no pensaba encontrar los outfits así igualitos como de las chicas de Fletmink, pero ni bien lo vi, dije, esto sí esto sí es lo mismo O sea, obviamente no va a ser lo mismo, pero me parece muy muy similar a la prenda que se puso Jenny, de esta foto viene así el topcito para adentro es un top así bastante corto en verdad está como un poquito corto Normalmente a mí sí me encantan los crop tops así, los tops cortos, pero no tan corto. Esto sí está como un poquito más corto de lo normal que yo usaría. Pero lo bueno es que... Viene así con su cardigan, viene con un cardigan para ponerse encima, entonces así sí, me siento como un poquito más cubierta, más segura. También me gustó mucho la calidad porque estaba un poquito preocupada de que fuera muy delgada la tela tal vez. Y si es muy delgada puede ser que sea un poco transparente, pero no, está muy bien, está, no está tan transparente, vean. Lo que sí es que la talla está exacta o sea, yo me pedí la talla más pequeña que creo que era S y está exacta, exacta, exacta así que esto sí no me lo puedo poner para ir a comer algo rico vi que las chicas de Playpink usan mucho las faldas así cortas especialmente así que tengan como estos así cuadritos y habían de varios tonos, varios diseños, pero este me pareció que podría combinar con todo, el color no es muy llamativo, puede quedar bien con todos los colores, con todas las prendas de arriba. Y lo que me gustó mucho es que dentro de la falda tiene shorts, entonces así genial, estamos súper protegidas, cubiertas, todo bien. Este es un top así, este es como un básico, pero me encantó la calidad, la calidad está muy muy muy buena. Está muy buena, de verdad Porque a veces pasa que cuando pides ropa por internet A veces la calidad no es tan buena No es, tan, no es como esperamos Pero, de verdad, es una de las razones que yo amo Y-Style Es que la calidad es súper buena Y este topcito vino con Con esta prenda A esto lo llamamos bolero Creo que depende de cada país. Escuché también que lo llaman con otro nombre, entonces no sé. Perdonen mi ignorancia, no soy nada profesional de, de, del, del fashion, de la moda, no. Soy aficionada y amante, pero no profesional. Así que perdónenme y si lo saben, por favor déjenme en los comentarios. Digamos bolero. Me pedí en este tono, así. Había de hecho de otros tonos también, había como beige, rosado, negro, gris también creo que había, pero... Eh, no sé si les conté antes, a mí me gusta mucho este tono que es como verde pastel. Me gusta mucho, no sé, no sé. Últimamente estoy muy obsesionada en este color. Aparte creo que también es por mi amor al matcha, que me encanta el matcha. Luego también otra cosa que noté de los outfits de las chicas de Blackpink es que usan mucho conjuntos. Quería buscar un diseño igual o similar, pero era un poquito difícil. Así que traté de buscar lo más parecido en estilo. No sé, no sé cómo lo ven ustedes. Como no es un diseño o un color así muy llamativo, es pues blanco y negro, se puede combinar con otras prendas también. Por ejemplo, esta faldita lo podría usar con otra prenda de arriba también, no solo con este conjunto. Intenté recrear algunos looks de Blackpink a mi estilo, empezamos primero con Jennie. Ella se sí puso una blusa larga overfit con un chaleco y un stacking negro. Para el look de Lisa me puse un saco y un pantalón, un conjunto negro con un top corto. Me gustó mucho este outfit de Jisoo que es una blusa blanca estilo vestido. Y por último, Rose ama usar los crop tops y yo igual. Así que este outfit no estaba difícil de recrear. Bueno chicos, eso fue todo del video de hoy. No sé qué les ha parecido a ustedes. ¿Creen que sí logré en recrear los outfits de las chicas de Freepink? ¿Me ha salido o no? Déjenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones. Si les ha gustado, si sí o no. ¿Por qué? Déjenme todo aquí sus opiniones. Y espero realmente que les haya gustado, que se hayan divertido conmigo en este video. Y también que les pueda ser útil, que les pueda ayudar estas ideas de outfits, de cómo vestirse. Entonces no se olviden de darle like y compartir el video si les ha gustado, que me ayuda muchísimo. Y también suscribirse al canal y prender la campanita de notificación. Ahora sí, yo me despido aquí, los quiero un montón. Cuídense siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo video. 그럼, Tucha. 안녕. Tucha.